amor mi duele <tose> yo soy amor mi soy amor mi amor amor Yo soy alegría Yo soy por mi ¡Oh, Baby yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Amor, mi paz, mi alegría gratis.